Cierreño, sí, parece, parece el corte. Nadie entre los dos, se muy fuerte esta zona controlamos. Por un lado, no para hacer el salto y el cuadrito lo mandamos. Comenzamos de ya, coba, como la perreamos poco a poco Vamos avanzando Ojalá se trucha chavalos porque muchos envidiosos que nos quiere ver abajo se olvida de aquel día cuando cayó el compochino en la piscina la agarraron Los azules lo rodearon pues un dedo le pusieron Se de estadio. La escuelita se aventó un buen rato. Ahora lo verán contento en su rampante nacional. Tiene gusto chicoteado. Una mora por un lado. Al estrés es muy enamorado. Los dos, el Échale, échale. En los sacros, cotorreando botellas y especies, siempre lo verán gritando. Un canal de 18 con el morralito, siempre por un lado. La 45, pa' que ellos que andan hablando. Compatir al tiro, con un chibilla, sabe bien de lo que hablo. El raro de su estado, salir de la loma donde creado, a pista navegador en sus X6 negocios, ya no o tal vez en su cámara lo verán paseando. Compachino, compatino, vayanse arreglando y nos vamos al velayo. A despido un rato, me despido. Una junta yo les pido. de se solo del oiga. Gracias, como no, con mucho gusto de los temitas que tenemos por ahí. Lo más necesito que se anda sonando, viejón. practicamos en South Central, como no, compadre.